Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar en su dispositivo ECODOC de Alexa, cómo saber el precio de los productos que se encuentran en Amazon. No importa el producto que usted busque, Alexa siempre le dirá el precio de ese dispositivo. Vamos a buscar algo muy puntual para que vea. Alexa, sí. ¿Cuánto cuesta el Fire Stick 4K? Una de las opciones con mejor calificación en Amazon es Fire TV Stick con Alexa Voice Remote. Incluye controles de televisión. 19 dólares estadounidenses con 99 centavos. Vamos a hacer otra prueba con algo que... Vamos a ver. Alexa. ¿Cuánto cuesta enchufe ético? Uno de los resultados principales es que enchufe múltiple de tres tomas de corriente de pared, 8 dólares estadounidenses con 28 centavos. Por eso deben de hacer la pregunta bien exacta y saber los dispositivos que ustedes están buscando para poder saber la información. Alexa, ¿cuánto cuesta una guitarra? Uno de los resultados principales es Gretsch Electromatic Jet Parítono, guitarra eléctrica negra, 749 dólares estadounidenses con 99 centavos. Entonces, así de esa manera podemos buscar los precios en nuestro dispositivo de Amazon Alexa. Si sí deben tener en claro qué dispositivo están buscando y más o menos cómo se llaman para que el dispositivo de Amazon Alexa pueda darle Precios puntuales de dispositivo que andan buscando. Es cuanto, hasta la próxima.